Buenas tardes amigos, esperando que todos se encuentren muy bien. Les saluda Madeline Ortiz y les doy la bienvenida hoy lunes 17 de octubre. Vamos a estar celebrando los sorteos de Pega 2, Pega 3 y Pega 4, que serán certificados por el auditor Lester Quiñones de la firma de auditores Aquino de Córdoba, Alfaro Company y supervisados por el personal de seguridad de Lotería Electrónica, presente siempre aquí en el estudio. Atención a nuestros amigos de Boquerón. Si jugaste Powerball con Double Play, podría ser el ganador de 50 mil dólares que cayeron en el colmado Chiquitín en Boquerón. Muchas felicidades al ganador. Para esta noche, el Powerball tiene 480 millones de dólares, mientras que el Lotto Cash está en 530 mil dólares y la doble revancha cuenta con... 150 mil dólares. Si ya tienes la aplicación de Lotería Electrónica, debes actualizarla para participar en sorteos y promociones y, por supuesto, escanear tus boletos premiados. ¿Qué esperas? Juega los cartones instantáneos de Lotería Electrónica.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 es el 6 el número ganador del Pega 2 es el 2-6 repito, el número ganador de Pega 2 en la tarde de hoy es el 26 ahora continuamos con el Pega 3 muchísima suerte familia ese boleto en mano el número ganador de Pega 3 comienza con el 9 segundo número 6 tercer número es el 1, el número ganador de Pega 3 es el 961. Repito, el número ganador de Pega 3 en la tarde de hoy es el 961. Y ahora concluimos con el Pega 4. Muchísima suerte, Puerto Rico. ¿Qué número jugó? ¿Cuál es su número de la suerte? El ganador comienza con el 8. Segundo número es el 2. Tercer número, 9. Cuarto número del Pega 4 es el 8. El número ganador de Pega 4 es el 8298. Repito, el número ganador de Pega 4 es el 8298. Muchas felicidades a todos los ganadores de los sorteos de esta tarde. Para más información, entren a nuestra página web, loteriasdepuertorico.pr.gov. Nos vemos a las 9 de la noche con otro sorteo de Pega 2, Pega 3, Pega 4, Loto Cash y Doble Revancha. Buenas tardes. Gracias por sintonizar los sorteos de la Lotería Electrónica.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 Regístrate como donante de órganos y tejidos en donevidapuertorrico.org con el auspicio de Home Complements, Home Decor y el mercado de juguetes.